Buenas tardes, seguimos en Gran Canaria Accesible con el consejero de Solidaridad Internacional, eh, Antonio Hernández Lobo, coméntanos, ¿cómo ves la feria? Pues nada, la veo fantástica, la verdad que es una oportunidad tremenda de estar aquí en este encuentro de personas con y sin discapacidad, donde la discapacidad, la accesibilidad, la dependencia se hacen presentes, en esta feria yo creo que, vamos, que ya solamente el día de la inauguración ha sido un éxito rotundo y encontrarnos en un espacio eh, como es Infecar que ya es accesible. Curiosamente, eh, ya antes de que se inaugurase la feria tenemos un objetivo cumplido y es que este espacio señero de la isla de Gran Canaria sea un entorno accesible y no un entorno hostil como lo era. A las personas con discapacidad o con movilidad reducida. Por tanto, satisfacción eh, tre, tremenda. Y porque aquí se reúne eh, todo el sector de la discapacidad. Yo creo que el sector de la discapacidad siempre hemos tenido un lema claro: que es nada para la discapacidad sin la discapacidad. O sea, eh, las, las administraciones, la las administraciones. Podemos, eh, digo, eh, en, el, eh, en el caso mío, hablo en la doble calidad de persona con discapacidad, pero además como gestor de lo público, y tenemos muy claro que cualquier actuación que se tenga por parte de las administraciones es siempre contando con el sector porque es el protagonista en esta, en esta feria. Eh, encontramos el sector de la discapacidad. Encontramos a los 21 ayuntamientos de la isla de Gran Canaria. Encontramos el sector privado con todos los servicios que se prestan a las personas con discapacidad, con movilidad reducida, a la dependencia, yo creo que, vamos, completa. O sea, tenemos decía, agentes sociales eh, no gubernamentales, tenemos exacto, empresariado, exacto. tenemos emprendeduría, voluntariado, pues, actividades de concienciación. Exacto. El papel del voluntariado, yo, ya, yo que he estado, vamos, en numerosas ocasiones a lo largo del día con varios de ellos, Vamos, felicitarlos porque el trabajo que están haciendo es increíble. Y aunque parezca que soy un consejero fanfarrón, digo, digo, no se ha hecho una feria como esta en ninguna parte del Estado español. No se ha hecho en el sentido de tener una parte, es positiva, pero una parte muy importante que no nos olvidemos, que es la de la formación. Tenemos unas jornadas técnicas paralelas a la feria, en jornadas de mañana y tarde con talleres, con mesas redondas, con cursos. Yo creo que la, que la, que la accesibilidad, tenemos que ir dando ejemplo. Hoy estaban todos los técnicos del propio Cabildo y del ayuntamiento. Mientras unos estábamos inaugurando aquí, ellos estaban formándose en, en, en donde es la zona, de la, lo, que es el, lo que es el Palacio de Congreso, la Sala Bandama, Timanfaya, etcétera, donde se están formando y donde están aportando muchísimo. Que al final, la accesibilidad es una materia transversal a cualquier dimensión a mí de la vida. Me gusta que me digas eso porque yo soy un pesado en el grupo de gobierno al que pertenezco. Yo creo que la discapacidad y la accesibilidad no es una cuestión de tipo social, únicamente. Únicamente, sino que afecta a la cultura, a la educación, al transporte, al turismo. Eh, hablamos siempre de que Gran Canaria, el motor el económico, es el turismo. Pues hagamos eso posible, hagamos que el que nos visita, ahora mismo, el 10% de la población europea, alemanes, ingleses, belgas, franceses, finlandeses, suecos, que viaja, tienen alguna discapacidad. Y ellos cuando viajan, que viajan mucho, las personas con discapacidad tienen mucho tiempo libre, tienen mucho tiempo para hacer viajes, eh, van a lugares accesibles en Europa o en América. O, y cuando no encontramos a Gran Canaria, pues entonces decimos, eh, nos estamos perdiendo, hay un importante filón egoístamente en lo económico, en lo económico también. Porque sí, un es turista... nosotros ofrecemos un exacto, destino adaptado exacto, un y, y nosotros pues también nos beneficiamos de eso. No es, no es solo hacer así con la sonrisita exacto. y qué y que buenos somos, sino hacer que el que nos visita esté cómodo. Y esté cómodo que tenga toda la, todas las comodidades en accesibilidad. Llegan al aeropuerto de Gran Canaria, se encuentran con un aeropuerto accesible, muy accesible. Pero es que salen de la terminal, se encuentran, a veces si encuentro una guagua que me pueda llevar. Llego a un hotel, a veces si encuentro un hotel con una habitación ...accesible y adaptada... ...llego a una playa... ...no hay playa, no todas las playas son... A, ...son adaptadas a una discoteca... ...a un restaurante, a un comercio... ...o sea que esa transversalidad... ...es en donde la encontramos... ...a un cine, a un teatro... ...por tanto yo creo que... Eh, ...dar la normalidad y la inclusión... ...de las personas con discapacidad... ...estamos hablando de mucho más... ...que una silla, que una rampa... ...que un, a, que un ascensor... ...y por supuesto, fichas financieras... La hay o no la hay, pero lo que no hay ficha financiera es para eliminar las peores barreras, que son las mentales. Esas son las esas primeras. Son, esas son, pero ahí no hay dinero que valga. Ahí, no, por mucho, por mucho dinero que una administración ponga, si no parte desde uno desde uno mismo. Por eso era tan importante abrir esta feria a los colegios, a los niños, a los jóvenes, para que las... Sensibilización... Hemos entendido que mañana vienen infinidad de alumnos. Han pedido, me han dicho 1.300. Los que se cuentan, yo estoy seguro por lo que veíamos que habían incluso más. Mañana, otro tanto, mañana viernes, porque generalmente en las escuelas dejan las actividades extracolares para el último día de lo que es el tema de la semana. O sea, que vendrán muchísimos más. Y el sábado, pues invitar a todas las familias a que se pasen por aquí, por la tarde, el sábado, por la mañana. Aprovechan, ven la feria, acuden a los talleres. La zona deportiva me han dicho que está genial. La zona de los deportes para personas con discapacidad. O sea que Vamos, más completa imposible. Nos quedamos con la invitación del consejero y les vamos, afirmamos y que vengan, que disfruten de esta feria, que sigan concienciándose. Muchas gracias, don Antonio. Gracias a ustedes. Buen día.